Hola compañeros, yo soy Néstor Mauricio y les voy a presentar mi proyecto de este basura electrónica, que en este caso es un avión. Los materiales que yo utilicé son alambre de cobra, dos ventiladores, un soporte de memoria de SIM, dos transisores, un chip y una parte de tapa de un seed room. Las herramientas son pinzas, un desarmador en cruz y un silicón. El paso 1 es cortar el alambre de cobre y alinearlo. Paso 2. Conectamos el alambre de cobre con los ventiladores. Paso 3. Empezar a darle forma a la estructura del avión con el alambre. Paso 4. De un lector decidí desármalo y quítale la tapa para realizar el alerón. Paso 5. Amarrar el alerón con cobre con al con cable de cobre delgado. Paso 6. Se realiza la base para, para el despegue, pegando el soporte de SINs con los dos transistores con silicón. Y paso 7. Realizar la, este, la parte trasera de despegue con el chip pegándolo con el silicón. Y eso sería todo.